Más requeridos, más buscados de Mendoza. Querido de sí. Mendoza, del país, querido de sí. del país, del mundo. Sí, es del... Por eso ¡Wow! <risa> hemos invitado al señor Pablo Gastante, médico deportólogo. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo bueno, bien? muchísimas gracias por la invitación. Como siempre digo, es un honor, un gusto estar en un medio de comunicación tan masivo que llega tanta gente. Así que muy agradecido también, tu programa me encanta, cuando puedo y me puedes escapar el consul un rato lo miro Gracias. y la paso muy bien, es muy divertido, le pone mucha dopamina al día. <risa> Así es que Es fundamental y justamente fuera de cámara dije, che arranquemos, ¿por qué hace un médico deportólogo? Porque lo que buscamos acá es que llevemos una mejor calidad de vida, que, que hagamos distintas cosas que nos hagan sentir bien y viene por ahí tu, tu laburo, ¿no? Sí, en la realidad primero aclarar que un médico deportólogo es como, es como un universo. Sí. Tenés médicos de deportólogos que se dedican a diferentes cosas... Tenés médicos que se dedican a la traumatología del deporte... Sí. Médicos que se dedican a la prevención de lesiones... Médicos que se dedican al metabolismo... Médicos que se dedican más a personas que tienen patologías... Médicos que se dedican más a personas sanas, deportistas, elite... Mi caso personal es que... Trato de hacer un combo entre lo que es... La prescripción de ejercicio... La nutrición eficiente... El control del estrés... Algo que es re importante en el siglo XXI... Y el tema del descanso óptimo, la higiene del sueño... Todo eso lo mezclamos, armamos una matriz de trabajo que sería como, como esta mesa, las sí. cuatro patas de la mesa y arriba podemos tirar un poquito de <risa> suplemento, un poquito de farmacología si, si se falta, sí. pues no dejo de ser médico y los fármacos también son como un, una estrategia que podemos sí. utilizar, pero en sí tratamos siempre de priorizar... Ejercicio, nutrición, control del estrés y descanso óptimo para mejorar tu calidad de vida. Es que esto está bueno porque, en definitiva, son todas herramientas o patas, como ponías el ejemplo de la mesa, que hacen a una mejor calidad de vida, sentirnos bien, porque podemos tener ganas de hacer actividad física, pero de repente digo, yo voy a empezar a correr. Y no es así. Claro. Porque quizás mi cuerpo no está preparado si nunca hice actividad física o si no me alimento correctamente, porque de repente, como pésimo, no sé, le meto mucha hamburguesa y, y pizza y pastas y, ¿viste? Necesitas nafta. Exacto, y llego cansada, entonces ¿por dónde arrancamos? Lo primero de todo que, que siempre lo digo en mis redes, sí. en, en todos lados donde trato de divulgar o en los programas a los que he ido Es primero ser consciente de qué es lo que busco, qué es lo que quiero y tener objetivos realistas uh -huh. Me meto en Instagram, veo el megalomazo de Pampita 10 días después de tener un hijo y bueno Pero Pampita tiene todo un contexto atrás, uh -huh. muchísimo tiempo de entrenamiento, una nutrición súper adecuada, está retutelada entonces, lo más probable es que no seas Pampita, yo no sea Thor. Entonces, empecemos de a poquito. Uh -huh. Primero que todo, hacer un chequeo básico, médico, que te lo hacer un cardiólogo, te lo pase un deportólogo, te lo hacer un médico clínico. Sí. Con el tema del deporte, trato de que no vayas al psiquiatra a hacerte un chequeo de deportivo o al, al dérmato, sí. pero sí un chequeo de piel al dérmato. O sea, como sí. que cada zapatero sus zapatos y eso Exacto. está bueno. Y está bueno informarlo también para... Para que vayas al que vos necesitas. Ok, uh -huh. ¿pero qué necesito en ese estudio clínico? Primero, una, una historia clínica. Sí. Para saber a dónde estamos parados. Para saber si, si es deportiva viendo. mejor, Ajá. si es nutricional ideal, si es si tomaste suplementación y te lo pregunta buenísimo. A eso agregar. Una ergometría, un electrocardiograma, sí. un ecocardiograma si nunca te hiciste para ver cómo están las paredes de tu corazón, cómo anda el corazón, Perdón etcétera. Pablo, qué importante lo el tema del, del corazón, ¿no? porque hemos visto, voy al caso de Eriksen, deportistas de recontra alto rendimiento que igual han sufrido algunos problemas y por ahí uno al nivel recontra amateur local no lo hace. Y puede terminar con algún inconveniente un sábado en una cachita, digo. El Kun más local. Bueno, abuelo también con el tema de, de la cardiopatía y demás. Sí, sí, a mí, a mí me han pedido que hable sobre justamente los dos, sobre Asia ah. y sobre abuelo en, en otra en la radio, en algún programa de tele. Y es lo mismo, o sea, ellos que están súper controlados, súper controlados, tuvieron algunos inconvenientes, algunos problemas, más que nada en esta, en esta nueva eventualidad llamada COVID. Sí. Entonces está muy bueno que la gente los chequeos se los haga, claro. se cuide un poquito más vayan más al médico, la, los latinoamericanos tenemos esa conducta rara de eh, ir al médico cuando estamos enfermos sí. y justamente vos, yo quiero que ustedes vengan a ver a mí cuando estén sanos, para mantenerte sano y para optimizarte, claro, o sea, para mejorar llegas como un golf sí. Y salís sí. como un Ferrari claro. ver, Esa es la idea sí, bueno, sí, siempre no. ¿Sí? Los dueños de golf bro. No, bueno Lo que tiene el golf Tienen que Se estar Tratando de dar a la pauta de golf que tenía. Claro. Justo sí. estaba por cerrar con golf Sí, pero... sí, bueno pero Vamos cayó, por Ferrari no. No, pasa nada, no pasa nada Bueno Bugatti Está bien, no <risa> bien, Bugatti. Va. Sí. Entonces eso Después también Empezar a evaluar Qué comemos sí. Solito el sentido común Que es el menos común De los sentidos Pero el sentido común Al fin hace Que entre por ejemplo Una bebida alcohólica Una gaseosa azucarada Agua, agua Sí. Empieza a optar por agua. Pero, por ejemplo, vos ahí ya metes los huevos, la palta. Yo digo, ay, ¿y eso cuántas veces al día? ¿Cuántos huevos puedo comer? Eh, claro. ¿Lo mezclamos con qué? ¿Simplemente el bifecito y la ensalada está bien o va claro. a depender de cada uno? Ah, primero de todo, individualización, okay. contexto. Perfecto. ¿Qué rendimiento quiero tener? ¿A qué llego? ¿Qué antecedentes tengo? ¿Vengo con un colesterol alto de principio? Ajá. ¿Vengo con una glucemia, o sea, un azúcar alta? Sí. No. Entonces... Todas esas cosas las evaluamos en el consultorio, para el, pero para el que nos mira, sí. para el que no fue al médico, para sí. el que quiere arrancar mañana a hacer cosas, sí. empezás de a poco, sí. y empezás a comer comida real: fruta, sí. verdura, papa, batata, zapado, tubérculo, cereales, legumbres. Fíjate, como con los 90 decían, no, si querés adelgazar, por ejemplo, papa no. Pero una cosa es adelgazar y otra cosa es mejorar composición corporal. Ahí vamos. Porque a mí muchos pacientes vienen y me dicen. ...pero no me vas a pesar... ...y ahí le explico un poquitito el concepto anacrónico y erróneo de la balanza... ...claro... ...yo Pablo Gastaldi... ...pesa 90 kilos más o sí. menos... ...sos alto... ...pero no soy alto... ...soy bueno. de la norma en todo... Eh, ...más alto... Bueno, ...de la norma bueno. en todo... ...bueno... ...entonces... <risa> ...voy al... Me, ...me peso digo... ...bueno... ...pienso bajar de peso... ...pero de qué voy a bajar... ...de qué... ...de grasa... ...pero ahí va de la de masa muscular... Claro. ¿no? ...claro... ...claro... ...porque capaz vos venís a mi consulta y pesás 50 kilos en balanza y dentro de un año de trabajo pesa 50 kilos en balanza y fracasamos como como no, porque dúo tiene... dinámico claro. de portológico Claramente no, porque por ahí vos vas, vamos a buscar más músculo. Capaz te bajé 10 kilos de grasa y te subí 10 kilos de músculo. Claro. Y pesa lo mismo. Claro, ya la, el en peso balanza. en balanza es como que no... Es un indicador muy usaba, poco eficiente. Insisto, en los 90 estaba como a full y ahora ya hay otro concepto. Ahora muchísimas entidades de portológicas nutricionales del mundo y la mismísima OMS sí. está recomendando que la balanza como único método no sirve. Claro. Por eso podés utilizar otros tipos como la bioimpedancia... La antropometría, la cineantropometría. antropometría. La es la máquina que te, te dice cómo está tu cuerpo, ¿Cómo de los niveles de, sí. de grasa, de grasa, de músculo. de músculo, de piel, de hueso y de anexos, que en general son los órganos. Uh -huh. También la antropometría hace lo mismo, uh -huh. la cineantropometría, antropometría, que es como la más completa. Y después tenés la máquina ideal, que es muy cara, que no la hace nadie, se llama DEXA. Uh -huh. Pero el planteo, volviendo al tema de, de la persona que nos ve, la persona sí. de paso, que quiere arrancar. Volver a la comida eh, real, dijiste. Volver a la comida real, empezar a elegir cosas que puedas conseguir de la tierra, de un árbol, de un animal... Si tu elección nutricional es comer animales uh -huh. eh, Que yo respeto mucho A los veganos, a los vegetarianos Y a los ovolactos, y aclaro que podés ser vegetariano, podés ser vegano y podés ser ovolacto y podés ser súper saludable mientras que lo hagas bien. Y controlado también, ¿no? Y Porque eso es otra cosa, mandarse a ser vegetariano o, o vegano, todo lo que mencionaste, solito, buscando en YouTube, buscando en Google. No, es no. súper peligroso. Pero hay un concepto hasta de los mismos médicos, de algunos nutricionistas o lo que sea, de que vas a ser débil por ser vegetariano o vegano. Claro. Y eso no es así. Eso es, eso es erróneo. Podés estar igual o más enfermo siendo omnívoro, que siendo vegetariano vegano, acá lo que importa es que nosotros, los que te armamos una planificación o el sí. que te la arme, tenga en cuenta tus vitaminas, tus oligoelementos, tus minerales, tus proteínas, tus grasas, claro. tu hidrato de carbono, tu fibra, y que todo funcione de una forma correcta. Claro. Yo respeto muchísimo la, la elección filosófica y moral de un vegetariano y puede estar óptimo competir en deporte, ser súper saludable siendo vegetariano claro. y también los chicos bien Pablo, bien. tengo una duda yo, porque esto un poco también lo que decía sobre del tema de la balanza, no que estuvo tan de moda en su momento, y esto de las dietas tan estrictas, que son re difíciles, son casi imposibles de lograr, y que encima después la terminás y te comes todo. Qué importante que es eh, obtener consumos saludables, es, es como el paradigma nuevo, si se quiere, como no hacer una dieta específica, sino incorporarlo a tu vida. Vamos todavía más atrás, no le digamos más dieta, claro porque dieta implica un principio y un, y un fin. Claro. Y en la realidad dieta hace un deportista. Un deportista por rendimiento uh -huh. muchas veces eh, pone en contra su salud. Muchas veces el alto rendimiento no va de la salud, no van de la mano con la salud. Pero la persona de la norma, el 98% de la población mundial que busca salud primero, un rendimiento y por consecuencia una estética. Porque claro. todos, nos gusta o no, estamos buscando estar mejor, que nos quede mejor la ropa, etc. Siempre hay una estética corporal que buscamos. Y aparte, de sentirse bien también es salud. Porque... Olvídate, totalmente. Sí, sí, sí. El tema de los neurotransmisores en la cabeza, la felicidad, estar contento. Que, por ejemplo, vos veas un espejo y te devuelva lo que vos crees realmente que te devuelva. Pero lo importante aclarar es que quizás la palabra dieta de vuelta es anacrónica, uh -huh. es vieja. Hablemos de cambiar hábitos porque los cambios de hábitos son de por vida. Uh -huh. Entonces vos siempre te vas a mantener en una flexibilidad de comida donde la mayoría de los días comas bien, la mayoría del tiempo comas bien, seas consciente y tengas una conciencia nutricional y deportiva adecuada y que cada tanto, como les digo a mis pacientes la caldez, barranques, eh, Pero también con control ah, claro. No es lo mismo salir a un boliche, a un bar o lo que sea Y tomarte dos tragos Disfrutar porque te gusta el alcohol O salir y comerte una hamburguesa porque te encanta Una vez cada tanto Que ser habitué de un claro. lugar de comidas rápidas claro. eh, Te voy a tirar un par de palabras Y vos me das tu respuesta, ok Harinas Harinas Suben como loco a a ver, Además de que está ah, carísimo eh, No son obligatorias Ajá son totalmente dispensables, podés evitarlas. Eh, hay algunas harinas, como por ejemplo la harina de almendra, con la que podés hacer algunas cosas, que pueden ser saludables. El problema es que cuando vos haces la preparación con esa harina, muchas veces agregás productos que no están tan buenos sí. y, la, y, y, el, y el producto final termina siendo muy poco saciante, uh -huh. muy, po, muy calórico en relación a lo saciante que es, claro. y encima muy palatable. Uh -huh. Que es palatable que cuando vos sentís el gusto... Explota neurotransmisor de neurotransmisores tu cerebro ah, y te encanta. Ah, y Entonces, te ¿querés aducción, volver a eso? Más, y es más. lo que te hace buscar cada vez como una droga más palatalabilidad Mira uh, vos. Oh, wow, ¡Sacala! Ay, chico, ¡Sacala! Que a la primera reunión de, el... al... de la sí, ¡Claro! Otra palabra: gaseosas y alcohol. Gaseosa barra alcohol. Porque viste sí. que hay algunas que le meten. En alguna la alguna combina. La combineta es. Uh Me -huh. puedo poner polémico. Obvio. Bueno, polémico. Listo. Eh, vamos con gaseosas que es lo menos polémico sí. gaseosas eh, totalmente sacables de tu vida no hacen falta ni la cero ni la con azúcar ni las light ni ninguna o sea lo ideal sería con el mayor de mi respeto a los amigos de bueno de no, que todos sabemos del sí. papá Noel de otro color y todo Sí, sí, no tienen pauta así que eh, no no no, <risa> eh, no, no. Eh, que, que no la consumamos o sea que sea un, un placer de una vez cada muy tanto okay. porque también produce todo este efecto palatable de la, de la papila que la papila va al cerebro, Como te aumenta quiero, las quiero, ganas quiero. y después va y te comes ah, todo sí, o te sí. tomas todo. Bien. Entonces, la recomendación es que tomamos agua okay. o soda. Hasta bien. agua todavía mejor. Bien. ¿El jugo va o no? De vuelta, habría, o sea, no es tan necesario y vos te podés hidratar con el producto que está en el 70% del mundo y en el 75% de tu cuerpo que es agua, vas a andar bien, vas a tener los minerales que necesitas, vas a estar hidratado y no te vas a exponer a quizás ciertas sustancias que tienen... Y que a veces ni siquiera tienen, tienen la obligación de declarar. Bien. Tenemos eso, que ir cerrando, pero me gustaría que veas sí, lo, lo del alcohol y tengo una más. Oh, lo el del alcohol, alcohol, lo del alcohol. Eh, siempre se pensó que el alcohol era saludable por los polifenoles que traía, el resveratrol y todo esto. Y se ha descubierto que no. O sea, la copita al día no es saludable. Oh. El alcohol, no me digas, no. sé, la copa de vino no, no me está eh, no. el, o sea, el alcohol la y el vitrine. vino es un acto hedónico, es un acto que lo hacemos por gusto. Que nos puede aumentar el riesgo oncológico, o sea, eh, en España, si mal no recuerdo el número exacto, 200.000 casos de cáncer al año hay por alcohol. En Europa o en España, no recuerdo bien la, el, la cifra exacta, si es continente o país. Entonces, realmente, lo que yo llamo a la gente es a disminuir el consumo de sustancias alcohólicas y el vino también. O sea, el vino, mm. un gustito para el fin de semana, inhibe muchas hormonas y también inhibe algo, que es en lo que yo trabajo, sí. Que se llama vía de señalización hipertrófica Por ende, es? tomas vino y muchas veces puede traer problemas en tu ganancia de masa muscular Al igual que ah. de otras eh, bebidas alcohólicas Es por, por ende, eso que no tengo músculo, chicos Sí, sí, ¿Ahora ahora tengo, te tengo que aflojar vino Por eso <risa> le dales cortarlo O sea, la verdad es que el alcohol es un acto hedónico claro. no, no hace falta Y muy puntualmente a veces te puedes, puedes darle como un gusto Pero okay. es tóxico Y me gusta esto Tenemos que ir cerrando Pero no puedo dejar de preguntarte sobre los ultraprocesados Bueno Tremendo. Ultraprocesados es un concepto acuñado por un brasilero, también se me mal no recuerdo. Y son estos productos que le meten tantas cosas uh -huh. y que entre esas cosas le dan color, gusto, textura mentira. y a vos a nivel visual físico, etcétera, te producen deseo Y tema tiempo, porque también digamos lo, lo otro, ¿no? Eh, a ver, muchas veces el ultraprocesador lo puedes conseguir en el kiosco o en un supermercado de una forma muy simple. Sí, sí, sí. Es, tiene ciertas características que le son propias, o sea, está lleno de productos, vos agarras el, el etiquetado y ves una biblia sí. de cosas que tiene. Segundo, es poco saciante, Ajá. o sea que te llenás y al final nunca te llenás y querés volver. Claro. Es algo adictivo. Sí. Es muy palatable, que ya se llama hiperpalatable, Ajá. o sea, Necesitas el gusto constantemente de volver, de volver, de volver, porque justamente trabaja con los mismos receptores que muchas drogas legales y drogas ilegales. Claro. Nada más que esto está permitido. Y la recomendación es no consumirlo, disminuir el consumo mm -hmm. ultraprocesado, se relaciona con patologías neurodegenerativas, oncológicas, metabólicas, autoinmunes. Es muy loco Sacarlo. porque además vos has estudiado más de 15 años para volver a las bases de comida real que sale de la planta, de la tierra, del árbol sí. y el agua. Más la actividad física, obviamente, y, y los controles médicos. Yo me siento constantemente... Un vikingo que va con un escudo claro. de Targopol contra un maremoto. Ganar o sea, <risa> en la industria es imposible, claro. pero hacemos el intento todos se los puede, días. En se puede, se puede. Y por suerte tenemos estos espacios que, que nos los permitimos también. Hablar, sí, charlar de estas cosas porque todos podemos tener una vida mejor. Pablo, ha sido un gusto. Además que habló perfecto, Pero el este chico, chico lo sigue para la televisión. Pero no quiero mi vida para la, siempre. corbata para venir Claro, lo, lo vos querés no? trabajar de panelista encantaría. Eh, yo me emprendo en todas. Va, chico, juego gracias, estuvo tu Instagram todo el tiempo en pantalla.